No es casualidad que los jardines sean tan lindos en Frutillar. Es una comuna que maravilla por sus paisajes, por sus lindas plantas, flores y árboles y por el encanto de sus casas. Por eso, la Asociación de Amigos de Frutillar y el Club de Jardines crearon hace tres años el concurso de jardines que este año ha llenado de flores la comuna. Para la versión 2016 del concurso, comenzamos a trabajar hace 10 meses. Los negocios y organismos públicos de Frutillar Bajo y Alto exhibieron sus afiches que invitaban a participar. Los socios y socias recorrieron puerta a puerta la comuna urbana y rural, invitando y repartiendo dípticos e información. Participaron los frutillarinos de los campos y de la ciudad, de Casma, Quilanto, Los Bajos, Punta Larga. ...de Colonia La Radio y Colonia San Martín... ...con compromiso, empeño y lo más importante... ...cariño por sus casas y sus jardines. El trabajo ha valido la pena... ...además de lo que hemos conocido unos de otros... ...al organizar el concurso... ...este año al igual que los otros años... ...hicimos un taller de poda y propagación de plantas... ...ahí eh, se trabajó con un profesor de lujo... ...y todo, más de 100 personas participaron gratuitamente haciendo consultas, eh, eh, preguntas sobre sus casos particulares y conversar y conocer a un profesor muy bueno. Cuando se cerraron las inscripciones no podíamos creerlo. Todo un récord, 118 inscritos. Estamos muy contentos y eso nos plantea un enorme desafío para el concurso del próximo año. Todos los participantes pudieron aprender, comentar y conversar directamente con el profesor ...de tal forma de poder posteriormente aplicar esos conocimientos entregados. Se sumaron a los participantes de este año... ...jardines menores de 300 metros cuadrados... ...y rurales de la región de Casma, Los Bajos, Quilantos... ...participaron todas las familias de la comuna. Aquí en el Museo Colonial Alemán... ...se realizó la práctica del taller de poda... ...y propagación de plantas. El jurado tendrá una difícil tarea para poder... Determinar cuáles serán los tres ganadores de las cinco categorías. Estoy en Chile seis años, cinco de los cuales llevo en esa casa haciendo el jardín. Amo mi jardín, amo la naturaleza. Me parece espectacular cómo crecen ciertas cosas acá, uh, que en otras partes del mundo tal vez no tanto. Así que me da paz. Uh, ...tranquilidad, felicidad, satisfacción... ...cuando uno ve la cosa bien. Soy dueña de casa y me encanta... ...hago muchos trabajos en mi hogar... ...pero lo que más me encanta es trabajar en mi jardín... ...lo disfruto mucho, me alegro... ...me doy mi tiempo para venir a y mirar mis flores, disfrutarlo... Y eso da una satisfacción porque era un trabajo que nosotros llevamos haciéndolo hace muchos años, juntos. Y realmente es una, es una, una alegría enorme entregarse por entero a un jardín. En la tarde, después de un arduo trabajo, entregarse al jardín, trabajarlo, disfrutarlo. Yo creo que es muy bonito hacerlo. Atrévanse. Nosotros, que lo llevamos haciendo más o menos alrededor de unos 20 años, se llega a esto, que, que, que, que sí, por algo lo premiaron. Yo le aconsejo a todas las personas que lo puedan hacer, háganlo, disfrútenlo, eh, manifiéstense y lo, lo van a lograr salir adelante. Es muy bonito, es muy bonito trabajar en los jardines. Con el concurso de jardines de frutillar, la comuna ha retomado sus tradiciones jardineras. Los talleres gratuitos y abiertos a la comunidad, que se han organizado cada año, van tras del objetivo principal, que cada frutillarino esté orgulloso de su casa y de su comuna. Que trabajen porque sean cada vez más lindos y llenos de flores. Que mostremos a los visitantes un Frutillar cada año más hermoso, más cuidado con amor y esmero. En estos tres años, Frutillar ha florecido gracias a los participantes, a los auspiciadores, patrocinadores y colaboradores.